Estamos, estamos adentro de un simulador de perforación y. Hay Cerrar con puertas. Se va a ¿A dónde vamos, tochita? Alaska. <risa> Estamos en el Museo Nacional del Petróleo, fundado el 13 de Diciembre de 1986, 80 años después del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia. Entramos, vamos a ver lo que hay, parece súper interesante, súper interesante. Uno está acostumbrado a pasar por la Ruta 3 como fueguino y ver los pozos petroleros, pero nunca indagamos mucho más en eso y el día de hoy nos vamos a instruir y lo vamos a compartir con ustedes. Queríamos hacer esto desde el primer momento porque bueno la idea de viajar es a medida que uno va conociendo nuevos lugares, meterse en cada lugar y conocer la historia de cada lugar. Y el petróleo acá en lo que es Patagonia y lo que es Comodoro es súper importante, así que vamos a aprender un poquito todos juntos. Estamos adentro de un simulador de perforación y... Se cerrar con puertas. Se va a pitar. Comando automático, pasa al comando manual. El del módulo de queda a cargo de la operación. Comprendido, tomo el comando. Bienvenidos a bordo. Este módulo de traslación nos permitirá viajar a las profundidades para observar de cerca las tareas dentro del pozo petrolero. Entonces, tranquilo, no se preocupen, no van a estar apretados. Nosotros nos reduciremos también. Iniciar maniobra de acceso al tema. Maniobra iniciada. Tres, dos, uno. Descendemos. Ya. 4. 3. 2. Intensificamos la potencia. 30 no a máxima potencia. Temperatura la aumento. en aumento. Señores pasajeros, les recomendamos mantener la calma. Gracias. Recién salimos de la plataforma de simulación y la verdad estuvo increíble, entramos y no pensamos que iba a ser tan movida. Si bien puedes recorrer el museo por la parte que vos quieras. Eh, recién nos comentaban que hay un cierto orden y me parece que la plataforma está bien puesta ahí porque venís de leer mucha información, mucha información y de repente algo te dice, hey, esto es lo que estás leyendo. Así que nada, estuvo súper bueno. Creo que Nico se asustó un poco. ¿Qué dice? Algo que nos pareció súper interesante es cómo uno va viendo todo el proceso desde la búsqueda ahora del petróleo como con ondas de sonido, así que uno hacia abajo como receptores que son como pinches chiquititos son los que reciben las ondas y que a pesar de que cada vez hay más instrumentaria y cosas así todavía no hay certeza de si el lugar donde se va a perforar finalmente va a tener petróleo o no entonces eso es Creo que una de las cosas por ahí más jodidas de esto de las energías no renovables es que se perforan un montón de lugares, se gasta un montón de energía en cosas que después finalmente no sabemos si van a estar ahí. Algo que está muy bueno del museo es que tiene muchas cosas interactivas, por ejemplo, acá tenemos esos personajes importantes. Oh, eso es una película de terror. Tiene como todas estas imágenes de figuras importantes de la historia del petróleo y del lado de atrás te dice ¿Quién es? ¿Qué hizo? Doña, no me hagas que estoy hablando Me parece súper interesante que el cetro de la reina de Comodoro Rivadavia, la reina, la del, reina petróleo, del petróleo tenía en la punta como si fuera un trepano Ford, bueno, es el lugar del petróleo, no sé si en otros lugares como el Cetro de la Reina, en Mendoza, tiene una uva. Volviendo a las cuestiones interactivas, acá hay preguntas que te dan opciones, si vos respondes bien o mal, te prende un color arriba. Alucinado con este lugar. ¿Qué pasa? Sí, yo soy sea, la Kiacra. No, no, no, no. ¿Qué? No, oh, está mal escrito. Suaya. Oh. No zarpado porque el petróleo también forma parte importante en la historia de argentina y uno no sabe un montón de cosas yo por ejemplo pensé que el petróleo era o negro o verde oscuro y me acabo de enterar que según la composición química que tenga puede ser de un montón de colores, incluso me era algo amarillo ¿Qué? ¿a dónde vamos Pochita? Alaska <risa> Aprovechemos que tenemos un montón de surtidor y vamos a cargarle en combustible a Leica. Y acá tenemos la reina del petróleo oh, 2022. Sí. es muy importante, cuando uno va a lugares que le gustan y la atención es buena y todo eso Siempre dejar ahí un comentario de cómo pasaron su visita es súper importante Nosotros lo estamos empezando a implementar Estamos ahora en el lugar donde se descubre el petróleo en... Comodoro Rivadavia, el 13 de diciembre de 1907, este es el pozo número 2, lo que nos indica que en su segunda perforación en este lugar se descubre el petróleo. Algo súper interesante que nos dijeron hoy es que a toda la comunidad local y hacia afuera se decía que en realidad estas perforaciones eran en busca de agua. Después, por lo que nos enteramos, el equipamiento y toda la gente que vino a hacer estas perforaciones daba a entender que claramente agua no era lo que buscaban, pero... Desde 1877 ya se explotaba el petróleo por empresas privadas y algo que es como más interesante todavía es que el 13 de diciembre se descubre el petróleo el 14 de diciembre sale un decreto nacional que dice que a 25 kilómetros a la redonda de este lugar todos los pozos petroleros que se encontrasen iban a ser del Estado es como una decisión política muy importante que es la que da nacimiento después bueno a YPF y a todo lo que permite que hoy Chubut y bueno YPF sea lo que es Como todo lugar turístico donde uno va también está todo muy romantizado, no se habla de, de las personas que trabajaban acá eh, con el petróleo y era un laburo que exigía demasiado, muy explotado y eso también es, es algo para tener en cuenta en esa época, imagínense principios de 1900. Se habla mucho como del esfuerzo, del sudor, lágrimas, no sé qué, pero realmente eran condiciones de, de trabajo muy jodidas, muy jodidas. No había ni ahí elementos de seguridad, no había campamentos como los que hay ahora, estaban en lugares de lona. Y aparte imagínense, principios de 1900 los elementos de seguridad no existían, la gente no tenía guantes, no tenía cascos, la vestimenta que se daba puesta no los protegía para nada, o sea, la expectativa de vida que podía llegar a tener esa persona era muy, pero muy bajo, 50 años, con toda la fuerza. Claramente si no fuese por esas personas YPF hoy no estaría donde está, ¿no? más allá de todas las evoluciones científicas y eso, entonces sí está bueno que se recalque eso, pero en su momento dudo que se lo hayan reconocido como realmente debería haber sido. observado eso de los camiones que vimos recién uno hacía perforaciones donde se ponían explosivos una vez que eso explota emite ondas esas ondas rebotan y una vez que rebotan el otro camión las leía y a través de las lecturas de las ondas que rebotaban del suelo se estimaba en qué lugares podía llegar a ver petróleo incluso en la actualidad son otros camiones que como que golpean el suelo, generan no sé si son sismos, pero bueno, movimientos de suelo que después se leen para hacer esto mismo, que es lo que hablábamos adentro. Incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día, no es certero saber si el lugar donde se va a perforar finalmente va a tener petróleo o no. Este equipo que vemos acá perteneció al pozo número 4 que estaba media cuadra donde estamos ahora. Funcionó casi 70 años y produjo el equivalente a 750 camiones de 30.000 litros de petróleo. Es una bocha, es una bocha. Recién pasamos por acá, como que lo vimos. No había leído el cartel porque está un poco gastado. Recién lo miré y quedé como ¡Uf! es un montón, es un montón. Y acá, media cuadra, como que en el centro de Comodoro. Había, y seguramente debe haber todavía, petróleo en algunos lugares. Acaba de finalizar nuestra visita al Museo Nacional del Petróleo. Estamos gratamente sorprendidos con la exposición que acabamos de visitar. Es realmente sorprendente cómo está armado todo. Está dividido como por sectores, no sé, uno que te explica todo lo que tiene que ver con el primer descubrimiento del petróleo en Argentina Otro que tiene que ver con la maquinaria que se utilizaba, otro con los procedimientos del petróleo Entonces está genial porque si bien lo puedes visitar como vos quieras, en el orden que quieras Tenés como ciertos puntos que te indica qué vas a ver en cada sector y además de eso está como todo muy bien pensado, muchas cosas interactivas para que no sea solo leer o mirar cosas y nada más Muchas veces uno dice museo y se imagina placas llenas de lectura donde uno lee Y sabemos que no a todo el mundo le agrada eso o hasta cierto punto puede ser aburrido ya retener tanta pero tanta información Pero la verdad es que como dice Nico es muy interactivas. No, increíble, increíble. Estuvimos dentro del simulador de perforación. Eso, Eso no... fue, no sabía si estaba en Disney o estaba Otra en el nivel Otro nivel, la verdad, increíble todo. Terminás de visitar el interior del museo, salís, tenés, bueno, toda la maquinaria real. Algunas, como vieron, son réplicas, otras son originales de, bueno, de los pozos y lo que se utilizó. Está súper bueno porque realmente aprendes como todo el trasfondo que hay detrás del petróleo Pagamos 400 pesos nosotros para recientes de Chubut y Radatilis 200 Extranjeros 600 pesos y jubilados argentinos 100 pesos Mi sí, parte favorita, yo sé que juego. la tuya fue la del simulador de Ese fue increíble No, no, pero mi parte favorita es cuando terminas de hacer el recorrido adentro Y te muestra todo lo que está hecho con petróleo Sí, sí, sí, todos los plásticos Bueno, la tapita todo, de la cámara todo. Muchas de las cosas que tiene esta cámara Y que también te lleva a pensar un poco En el uso de los plásticos Todo el tiempo que tarda en degradarse No nos olvidemos de eso Que es sumamente importante también Más en los tiempos donde vivimos Y ahora sí, si llegaron hasta acá Gracias por acompañarnos una vez más con el nuevo video Estamos tratando de mantener la constancia Del video nuevo todos los domingos y todos los miércoles A veces se nos complica Porque bueno, no hay internet y así es la vida del viajero, pero tratamos de subir todo, es por eso que les decimos que nos vayan a seguir en Instagram o en Facebook que es donde más cositas subimos todo el tiempo donde más van a ver qué es lo que estamos haciendo en el momento o sea, recuerden que YouTube se sube ahí con un par de días de diferencia Recuerden también que todo aquel que quiera colaborar, abajo está el link de cafecito Y si no, también en nuestra página web pueden ver la tienda, las calcos con el envío, con y información de todos los lugares que fuimos conociendo, así que el link de la página web también queda abajo Nos vemos en el próximo video en este canal en unos días